Oficina de Información y Atención Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, OIAC. Información, trámites, compromisos, participación ciudadana, información las 24 horas. Desde la OIAC... Le ofrecemos información general y especializada del Cabildo de Gran Canaria. Relación de servicios prestados y competencias. Procedimientos a iniciar, su normativa e instancias. Direcciones y teléfonos de todas sus dependencias. Agenda de actos y eventos. Oferta de empleo y contratos públicos. Subvenciones, becas, ayudas y premios. Planes y programas. Trámites. Cita previa. Si necesitas acudir a la OIAC, puedes pedir tu cita previa para Registrar documentación dirigida al Cabildo de Gran Canaria o para otros trámites que no podamos solucionar por teléfono o por correo electrónico. Pide cita previa a través de citapreviaoficinas.grancanaria.com Visita guiada. Conozca el patrimonio histórico y arqueológico de la isla. Acampadas. Obtenga su permiso para la estancia en zona de acampadas. Certificado. Obtenga Certificados Digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Certificados Catastrales. Registro Registrar documentación a personas físicas que no pueden presentarla por la sede electrónica. Compromisos Garantizar la atención mediante un trato amable, lenguaje comprensible y adecuado a las necesidades de los usuarios y resolver con agilidad y eficacia las peticiones de información y los trámites ofrecidos en la OIAC. Reducir los tiempos de espera presencial y telefónico de los ciudadanos. Potenciar la participación de los ciudadanos con sus opiniones y sugerencias como parte del proceso de mejora continua. Será el referente de los ciudadanos con el Cabildo de Gran Canaria, mejorando y ampliando los canales de comunicación y los trámites ofrecidos. Participación ciudadana En la OIAC, usted dispone de los siguientes mecanismos de participación ciudadana. Hoja de sugerencias y reclamaciones sobre los servicios públicos prestados por el Cabildo de Gran Canaria y sobre el grado de cumplimiento de los compromisos. Podrá presentarla en el buzón de la OIAC, en el registro, a través de la web del buzón del ciudadano de la web, así como por cualquier otro canal de la OIAC. Las comunicaciones registradas deberán ser respondidas en el plazo máximo de tres meses. Información las 24 horas. Puede obtener información durante las 24 horas del día sobre las convocatorias del Cabildo de Gran Canaria, sin necesidad de acudir físicamente a la oficina mediante los siguientes canales. A través de mensaje por correo electrónico. Para ello, cumplimente el formulario específico de la web. A través de nuestro teléfono de contacto. A través de nuestra página web.